buenas, Picachitos y Pikachitas, y hoy os traigo un vídeo de cómo hacer un speedrun en Parque oral, al menos una estrategia para ganar bastante rápido y subir el winrate aunque sean bots. Así que dale like, suscríbete, comparte el vídeo y disfruta de mi deciduelle nivel 100, top 100 mundial, porque como te meta un flechazo, una, una punta sombría, ya lo diré bien, estás abatido. Vamos allá. De acuerdo, chicos, como hemos dicho, estamos en Parque Aural y lo que vamos a hacer ahora, vamos a esperar el, el emparejamiento magnífico de Pokémon Unite, que ya estamos un minuto, tengo Wi-Fi 5G y parece que estemos en el Neardental, pero no hay ningún problema, nosotros seguimos esperando que los jugadores aparezcan. Y si no, pues puedo avanzar el vídeo, porque esa es la magia de la edición. Muy bien, chicos, esta partida la vamos a jugar con Decidueye y la vamos a jugar, evidentemente, con Cinta Periscopio y nuestras pesitas que las vamos a subir a más 6, porque Decidueye tiene algo que, aparte de estar todo mazado, con esas gafas te mete un flechazo de Barcelona Cuenca. Así que vamos a hacer otra magia de edición y pasemos directamente al combate. Empieza el combate, salimos de la base y lo que vamos a hacer, primero de todo, es matar a estas mariquitas, que me parece que se llaman Lediva, no, no estoy seguro, y las preevoluciones de Sunflora, o creo que se llama Sunflora no vamos a conseguir muchos puntos aquí, lo importante es ir a la base de la derecha o la de arriba, no, en este caso la de la derecha porque nos va a ir mucho más rápido, puntuamos y automáticamente nos vamos al centro vamos a intentar acabar con ese, si no recuerdo mal, Venomat, y si no da igual me invento los nombres porque total, este es mi vídeo y yo lo dijo como quiero y como quiero, la cuestión es que en el 4.30 empiezan a spawnear abras, así que tenemos que vigilar el centro de la zona y también eh, las pasarelas porque ahí van a aparecer abras y cada abra que matemos va a va a significar dos niveles más en nuestro ver lo que nos permitirá en nivel 7 evolucionar a Decidueye y tener hoja afilada. Entonces Sernap, este Naintals que viene aquí a molestar, quedará muerto. Yo voy a seguir farmeando Abras y voy a intentar ir a las bases y subir algún que otro nivel para las pesitas y digamos que afianzar ese nivel 11 para luego ir al centro de la pista y facilitarnos ya la, bueno, acabar antes de hora, porque por ejemplo, como veis, también viene este Ciclipuff que va a acabar desterrado del parque Aural una vez lo aniquile Yo sigo puntuando, ya tengo más 3, más 4. Soy tan bueno que solo han pasado un minuto y 20 y ya tengo el más 6 de pesas. Y ahora ya estoy preparado para ir a pelear en el centro de la pista. Una gran estrategia, también se nos acerca este... Hunter, pero no hay ningún problema. Normalmente Gengar sí que nos daría problemas, pero tan cepaos como vamos no creo que haya ningún problema. Este Araknick de aquí lo que podíais hacer es también desde la base, utilizáis el knock-knock y le dais en diagonal y así os evitáis tener que pasar por la pasarela. En 15 segundos tenemos que ir al centro de la pista, Jigglypuff vuelve porque se ve que con el destierro no ha tenido suficiente y lo que quiere es que le expulsen de la tierra. Yo lo expulso de la tierra, le cumplo el favor y Hunter vuelve también porque también quiere un destierro y lo consigue. La cuestión es que vamos a comernos esta valla, también podemos puntuar un poco y así ya vamos rollo nivel 14 al centro. Cogemos los puntitos, nos vamos al centro y lo que vamos a hacer es con hoja afilada y sombra vil, eh, eh, a Regigigas le va a quedar poco tiempo en la tierra. Así que vamos a meterle, vamos recuperando vida y en un momento veréis que regigas eh, ha desaparecido. ¿Esto qué nos implica? Pues muy fácil que tenemos eh, el tiempo de puntuación doble. Por tanto, vamos a puntuar doble. Y si los compañeros, pues en este caso, juegan un poco bien, como veis, 227 partida acabada, porque se han asqueado, porque todos han quedado desterrados debido al gran nivel que tiene mi deciduelle y, evidente, mis manos mágicas. Y como veis, 351-49, a 49, he hecho 192 puntos, 6 muertes, 2 kills... Y siempre damos like a los compañeros para agradecer que juegan con nosotros, porque sin ellos no podríamos jugar. O sea, sí podríamos jugar, pero no podríamos desterrar a nadie. Y como veis, ahí tenéis las estadísticas que he reventado totalmente a todos los contrarios. Pero bueno, de eso se tarda, ¿no? De ser el mejor maestro Pokémon. Hasta la próxima.